Hola Elena qué tal buenas tardes, buenas tardes a todos los seguidores tuyos que son súper fieles a tus redes sociales, a tu tele y nos hace falta verte, de verdad te echamos de menos en todos los eventos que hacemos, bueno en este momento estando en casa y confinados os quería mostrar a todos eh, pues un proyecto que tenemos nuevo y que puede venir muy bien ya que hemos traído estas mascarillas, es la mascarilla como veis homologada, eh, por el gobierno, la FFP2-95CE, eh, y es la mascarilla que se puede utilizar a partir de dentro de dos semanas cuando termine este confinamiento o la alarma, el decreto de alarma. Es una mascarilla, como veis, que viene con su aluminio para adaptar, viene con las rejillas para poder respirar, Viene completamente por dentro, aislada, en el que no puede salir nada si uno tose o esputa y tampoco puede entrar nada. Se puede lavar completamente y es adaptable, evidentemente, como veis. La verdad que dentro de lo que cabe se puede hablar porque no choca directamente con los labios. Se puede respirar bien, como veis, se oye y se puede oír cómo se mueve y dentro de lo que cabe es cómoda nosotros hemos conseguido estas mascarillas las traemos eh, exportadas con todos los certificados y homologación se lo he mandado a elena y elena lo va a publicar eh, y las vendemos en paquetes para grupos de empresas para clínicas dentales estamos vendiendo a médicos a farmacias y vendemos en paquetes de 50 unidades y de 100 unidades a precios de 5 por Postar en paquetes, son precios súper económicos porque se venden así también para grupos, amigos que podéis hacer en redes sociales podéis también tener entre todos una oferta bastante buena y bueno, nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición Elena va a poner ahí abajo ahora mismo mi número de teléfono y cuando queráis, pues nosotros también la repartimos a domicilio y la acercamos a donde haga falta ¿de acuerdo? bueno chicos, si os puede valer de algo Simplemente un abrazo muy fuerte, que estéis todos bien y que dentro de poco nos vamos a poder volver a ver en el gaucho de Banús cuando queráis y esperemos que estén todas las puertas abiertas para todo el mundo, que es lo más bonito de la vida, poder hacer lo que uno quiera, no estar encerrado. Un beso muy fuerte.